Esta decisión que se tomó eh, pues en realidad eh, corresponde a la política de, de que tenemos desde el gobierno nacional en este gobierno de cambio en donde el señor presidente Gustavo Petro lo que ha buscado y la, la tarea que nos encomendó tanto a Saúl como a mí es conecten con un propósito, conecten para la productividad y sumen en esa tarea que sabemos es un reto enorme a todos los actores que contribuyan y miren todas las tecnologías posibles, eh, que en Encontramos que la Agencia Nacional del Espectro tenía ya los análisis correspondientes, eh, desde el Ministerio también revisamos los documentos y la decisión que tomamos como país fue dinamizar precisamente eh, aquellos operadores eh, que eh, están en la región porque esta decisión va a favorecer sobre todo ese cierre de milla como la, la última eh, llegada al usuario con estos equipos que van a permitir pues, tener una mejor calidad. Es una, una banda de uso libre, eh, donde también adicionalmente el, ese uso se va a dar de manera gratuita. ¿Buscando que Incentivar precisamente que la, los operadores en región puedan mejorar su tecnología y puedan ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Lo que nosotros estamos viendo como gobierno de cambio es generar esa igualdad y buscar que las TIC sean utilizadas para lo que son oportunidades, riqueza. Y en esa medida adoptamos esa decisión eh, que donde hemos visto ya las reacciones pues ha sido muy bien recibida, no solo porque estamos generando economías de escala. Esta decisión ya la han tomado en otros países y muy seguramente eso va a bajar costos porque los equipos ya están disponibles. Le Estamos dando la oportunidad a que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, puedan mejorar la prestación del servicio y desde el Estado estamos dando acciones positivas de que esa es nuestra finalidad.